Se emigra por mucha violencia, inseguridad, huir de, de maltrato como también huir por políticas y se emigra por falta de oportunidades.